La siembra en Jochjapampa, el Iapuy con Minca, concepto andino y milenario que sintetiza relaciones de reciprocidad comunal. La siembra es una actividad de la agricultura donde los pobladores se dedican cada año a producir sus chacras para el consumo o intercambio de los productos. Componentes La chacra Debidamente preparado con anticipación. La yunta. Son dos animales amaestrados para sembrar que pueden ser toros, caballos, burros, etc. El yugo. Herramienta que se realiza para amarrar a la yunta. El arado. Es la herramienta que se emplea para labrar la tierra. El arador el maestro que tiene la responsabilidad de llevar y mantener firme el arado para que los surcos en la tierra sean uniformes. Pusaj, es el guiador que va adelante y dirige a la yunta para que caminen alineadamente. Mugu generalmente es una dama que se encarga de echar las semillas en los surcos aperturados. En algunos pueblos, los componentes varían depende de la costumbre. Aquí mostramos que están atando el yugo a la yunta para que ellos caminen emparejados y a una la distancia prudencial. Niños, en vez de enviar ayuda! ahí lo que abono, Ayuda abono, Ya, este, ahí que ahí Ahí vemos que el arado va abriendo los surcos con la fuerza de la yunta. A la vez se escucha claramente la voz de mando que realiza el pusa o guiador para que la yunta siga alineadamente. <risa> Вот мой водитель пользуется. Инютик. Ока! Ока! Oh, c'est vrai, c'est vrai, Rojo, así, amarillo, dorado, rojo, así, calzón, amarillo. ¡Oh, Está tu torito. Sí, ya te van a decir con guantes. Hugo, en actividad echando las semillas. Vamos. Dale. No. Che, che, che, che. Tía, creo que ya te has mareado, tía. <risa> Sí, a mí, ¿no? no, no va a llover, vas a ver. No, no. Sí. Gris, negros, <risa> ¿no? <risa> <risa> miren, ahí está. Si sí, ya puede, pan papi. Sí. Cacho de toro, gracias. El aje camayo, ahí está. Ah, regia, el aje camayo, ¿ja? No, no. Voy tanto con ramonetía. Ay, no puede ser nada. Me hace una. No, ya he esperado disfrutar la comidita. Conan cheque. Haro y con Ahora vamos Haro guiche, ¿eh? Pero la comidita. Es perdonable la comidita, dice. Ya, tía. Me perdona, me perdona. Sí, o sea, van a ir sin carpa, sin chiqui, paico, tapche, esas chuchos. ¡Kaychawa! ¡Kaychawa! No, pasan, asom, <risa> <risa> Hace rato Roy dijo, y tú, yo, yo diré, yo también... Le dije, yo le dije, ¡Ah, tía, gracias. <risa> gracias. <risa> chalak dijo, chalak dijo, no, tía, he tomado, he tomado, he tomado. Más, no, tía, tía, tía, tía, tía he tomado, he toma, tomado. Chichita, mamá, chichita, mamá. Tía, ya me dio chiquita en Guajara, ti lo peco. Estilo paico estilo lo ayahuacho labrasneo. Ah, es el labrasneo ayahuacho. Paico es legal, ¿ah? Mi Nicasio es de labrasneo, yo soy de ayahuacho. Los dos estilos. Sabanacho, Nacho, y nachuchillita. Tómate, Ya voy te acot chape. ¿No? Hola, Tío. Viendo las costumbres. Es costumbre de nuestros abuelos, ¿no? Puro paico. Puro paico? Claro. Seguimos trabajando. Vamos, no, Dante, Dante. Y agachar, ajá. hay con chutaque, ajá? Tío, buenas tardes. ¿Qué buenas tardes. ya, puicha. Cari. Claro. Tío, es la siembra este ancestral. estamos estamos con la Muchas las florcitas, Muchas ¿Eh, tío? Sí, con la misma costumbre, también también siguiendo y tomando gracias, potito nuestro gracias, ah, Papa. tío poto entra, eh, poto poto <risa> Trago en foto. Así es, es, así es. ¿Te echan mis quimbas? Claro, mami, así. ¿Ni casi uno más puto que tú Ni casi uno chapi. Aquí nos falta nuestro cachito también. Ah, ya. <risa> así, mami, toma ché, tío, toma Salve, ¿Cómo estáis, mami? Toma cheque, tío, si a ¡Amañetito, ño! ¡Mu coramos, niño! Ya, está bien. Estamos sobre el tal también, ya estamos terminando este, nuestra tarea, ya hemos terminado ya. Ma. Ahorita descansamos. Y un saludo para todos los paisanos que están en Lima. Hago llegar a mis saludos cordiales. Sí, el Mérito Ramón y que está presente con su traguito. Y eso ahora, con su pues, toro, como sí. de costumbre, con su guiador. ¡Salud! ¿Con su traguito en poto? ¡Ahí está, tío, qué rico! ¡Ay, ay, ay mami, cuando usted se presentó, el traguito rico entra con este material, mami? ¡Bien, tío, bien, tío! ¡Ya, tío! ¡No en el culo! está esto! Jerry Como saben muy bien en cada siembra tienen que ser perfilados, ¿no? en los bordes con qué objetivo Con el objetivo de que no entre grama a la chacra es el trabajo en chino hoy en día Bien, Jerry vale un Perú. Gracias, gracias, muchas gracias Saludos para todos los familias de Lima. de Arriba abajo Arriba abajo Ah, arriba abajo competencia el caballo ¿Cómo Se va, bebito. Ayoba, pásame tu semilla. Alex, me esperas en la esquina. Yo va, echando semilla. Qué rico siembra, Nerio. Qué, tira? Tira, tira. ¿Qué falta una chacra todavía. Una chagra. yo yo tío, Mamita lindo, buenas tardes. Pobrecito. <risa> oh, no Cómo, sigo... está No, te estás saludando. Ah, me está saludando. M, dijo. Gracias, Carina. Giovanna está echando semilla. Sí, pues ahorita vamos a cantar la canción de Jara <risa> <risa> <risa> Fuerte ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. Ya, Deja. ya, Ya, Deja, tío. ya, yeah, ¿eh? mm. ¡Deja! Di <suspuberas> <vengo. suract】. soci �120> <irgendwas> <müş> Que en la mo hoy. Oye, chocín, vamos, concentra, vamos Dale, pasa. Dale. Dale. Dale. Que sirve, algo peor. Deja, Ahí está, tío, muy bien. Te la costumbre. Por eso los toros obedecen. ¡Deja! ¡Vamos, más, hábil que todos los pusan. El caballo haciendo la competencia del toro El caballo es mejor que el toro El, toro, el caballo corre ¡Salud, papá! Ya no ya, bebito. Mira, tú eres experta en echar semilla para el caballo. veloz. ¿Tú, Veloz. Ah, suyano ya. No, ya. Su, profesor, ya no, ya. la que he hecha semilla es experta Especial para el caballo. ¿Cómo que para el caballo? <ríe> Porque tienes que echar rápido. se <risa> Saludos sí, a todos, terminando el chacrita de mi papá Nicacio. ¡Qué alegría! Mis <risa> que y hoch Ahorita pues, cuántos estamos trabajando chacras. Estamos 10 chakras. Cada uno de dos toros. Qué bien. Es ese es aini, minka, ¿no profesor? Minka, pero. Aini, mi minka, claro. Antes había el Aini y el minka. Claro. Ha vuelto. Ahorita estamos ¿Qué todavía. Es y estamos todavía practicando. Bien, profesor. Toma chayguich, toma chayguich. Bueno, sea, Karina, amplio, toma Sacrifico Toma chayguich. Salud. Trago en poto. Ah, ese poto. Puto chapito, toma chayguich. Tío, gracias. ¿eh? Muy, sí, sí, muchas gracias, rico, tío. O sea, no, Karen, el potito, el potito. Claro, más rico en el potito. <risa> <risa> bueno, amiga. Gracias. La filmación. de un que estamos más claro arriba Paico pero qué nos disculpe arriba la edad arriba Paico la familia Alguera y familia Viola, estamos haciendo una minca con Paiko. qué bien profesor ah, pero bien organizado claro están rescatando nuestra costumbre ancestral ah, es así es. ahora chicha en Cacho, en Guajra así en Paico Pepeja Hola ya todos. Vamos mi no, ya. ¿Te escuchas? Sí. ¿Te ¿Te Ya, ...y aquí que nos vamos a hablar. Y que hay un poco que nos vamos a hablar. Y aquí hay un poco más que nos vamos a hablar. ¡Muchísimas gracias! Es todo lo que no podemos hacer hablar más. ¡Muchísimas no. gracias, señorita! Para que vean este, el mundo entero, ¿eh? Porque este, va a haber nuestra costumbre. El minca y el ayni. Estamos cultivando en estos momentos ayni y eh, minca porque estábamos olvidando no, ya, ya, ya, ya uh, aquellos tiempos no y reír, ahora estamos haciendo revivir. No <risas> no, ¡Qué el bien! Costumbre, el costumbre de nuestro pueblo es así. Anteriormente nuestros abuelos, tataras abuelos, han, uh, han cultivado ese costumbre. Ese costumbre también estamos recién estamos reviviendo. Muchísimas gracias, uh, señorita K Karina. <risas> ¿Usted es el señor Tomás? <risas> sí, yo soy Tomás Ayola, el representante del pueblo. Gracias, tío. Ahí están los toros. Ya ni Ay, tan... tengo miedo a los toros. <risa> Siempre las, las vaquitas tienen miedo al toro. El tac, tío. Ya sí. sí. hay cuchu, ya hay cuchu, tío. cuchu, Sí, Ah, sí, tío. Y la que echa semilla tiene que <risa> estar preparada. Paucarina, estoy echando semilla en Pai, como de antigua igual. Es, Desde Paucaray, Sí, echando semilla en paucarina. Qué bien. De la cruz, Maura de la Cruz. Ahí está. Es bonito que se brío porque es elegante y es este, ¿cómo se llama? No, ahí, ahí está, Nuestra costumbre. costumbre de antiguos. Claro, hay que revivir y seguir eso. Hay no hay que perder. El papá la la... La, no! ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, Desatando ya, los toros macho de macho macho chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! chao viejo! desatando no, fia, chan, los toros después de la siembra Ahí están los caballos después de la siembra. Son caballos solo especialmente para sembrar. Ahí te venía la mamá va a comprar el chico. Estamos desatando el yugo del caballo. ¡Uy, so, so, so, so! ¡So! no, sé dónde diablos está. pero ser cuidado ¿eh? con los chúcaros. El profesor serverión Elguera. Son machos este caballos. Es lindo el caballo. Oh, oh, oh, oh. Fuerte, oco, oco, agua, agua, sí. después я, я вез. А, Казончо. Это